Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos calendario de Adviento LT432, ante último de los eh, días para lo que es la, las ofertas de calendario de Adviento. Bien, microanálisis rapidito y saludos de Navidad para todos. Antes que nada quiero hacer esto, quiero saludarlos, quiero agradecerles a todos. Por, por la gran comunidad que tenemos, porque es hermosa, porque tenemos un montón de gente muy piola, muy buena onda. Así que nada, quiero que esta noche que festejen, o pues si lo van a hacer durante el día, como yo que yo ya arranqué, por ejemplo, ya empecé a tomar una cervecita, una sidrita por ahí, con algún amigo, con mi vieja también. Así que bueno, nada, eh, quería decirles eso, que pasen unas hermosas fiestas, unas felices Navidades. Eh, nada, que realmente tomen con responsabilidad si es que van a tomar, no manejen, traten de no conducir, como siempre les digo. Y nada, que la pasen muy, muy bien. Realmente de corazón. Nos metemos directamente en el LT432, el mejor ligero ruso de Tier 8 Premium. Sí, para mí, sí. Eh, bueno, en realidad es, es que es una bestia, digamos. La verdad que tiene muchísimas cualidades buenas. Eh, podemos decir que pega 180, obviamente es el mejor daño del mundo, ni mucho menos. pensar que es un ligero, obviamente tampoco puedes pedirle mucho más. Pero te va a estar pegando entre unos 180, 190, hasta 200, tal vez... Es un daño promedio, tal vez un 170 veces, pero ronda ese, ese daño más o menos está, es lo normal. Penetración promedio, tiene una penetración de munición APCR perforante de compuesto rígido de 176 y con la AP, la munición premium por decirlo así, la, la que perfora más, 218. ¿okay? Eh, la verdad es que depende del tier que salgan, les conviene el tier, o una u la otra. Alto explosivo realmente... Salvo que tengan algún escorpión algo así, que le puedan meter buenos tiros, pero si no es que. Y, y, y sepas usar bien, si no estás en el horno porque no, no penetra nada y no pega mucho tampoco. Entonces, en 4.3 segundos para pegar 180. Tiene un DPM de 2514. Una recarga de 4.3, como decía, velocidad de giro de cañón. Gira muy rápido sobre, sobre su propio eje el cañón. Una depresión de menos 7 grados. Fíjense que está bastante... La torreta está bastante adelantada y además va a poder bajar bastante, con lo cual tiene una muy buena depresión. Velocidad de apuntamiento de 1,8. ve la dispersión de 0,34. Bien, o sea, una dispersión relativamente buena. Te va a agarrar algún tirito, pero es relativamente buena. Y acá vamos a meternos en la parte central de este vehículo, una de ellas por lo menos. Lo que tiene que ver con los puntos de vida son muy buenos, 1100. Bueno, dentro de todo está, es lo normal. Pero fíjense que tenemos 70 blindaje frontal. Pero es que realmente estos este blindaje frontal de 70 eh, en lo que tiene que ver, digamos, con el chasis, ¿no? Por supuesto, eh, es muy, muy, pero muy inclinado. O sea, esto va a rebotar un montón, chicos. Obviamente me vas a decir, sí, si un tier 9 te tira un tier, te tira una hit o una tira en oro por decirlo así, te va a entrar. Por supuesto, pero incluso así podés llegar a tener la posibilidad de rebotar algún que otro tirito porque es muy, muy troll. Para mí es el tanque más troll, así rápidamente pensándolo, creo que es el tanque más troll del juego, te podría decir. Es increíble la cantidad de tiros que va a rebotar. El otro día yo saqué un Scorpion y le reboté dos tiros tirándole oro a esta porquería. Dije, ¿cómo puede ser? Hoy estaba recaliente, obviamente. Pero bueno, así todo, fíjense que la torreta 160 de frontal es un montón realmente, 100 de lateral o sea, hasta se puede hacer esa scrapping con, esta, con este bicho. Es muy, muy troll. O sea, te, te va a sacar rebote. Que voy a decir, no, es imposible. No te confíes, por supuesto. Es un ligero. Tampoco eh, te expongas de más. Pero piensa que tenés una relativa buena potencia de motor. Unos 32.85. O sea, se mueve bien. Eh, alcanza una buena velocidad máxima de 70. Podés potenciarlo incluso a esto si querés. Metiéndole lo que es un, eh, un turbo. También se lo podés llevar a poner. No, no, no sería una mala opción. Yo prefiero equiparlo así. Más que nada para potenciar lo que es la dispersión el mecanismo de rotación mejorado, la barra para bajar lo que es el tiempo de recarga, por supuesto, y las ópticas revestidas o recubiertas que me ayudan a que el vehículo vea un poco más. Si no querés ponerle esto, tranquilamente le podés sacar, no sé, por ejemplo, eh, las ópticas, o le podés sacar el mecanismo eh, de rotación y le podés poner incluso, eh, como les decía recién, el turbo, que tampoco es que le vas a venir del todo mal porque vas a ganar bastante, bastante potencia, y en un ligero eso es importante. Visión y potencia creo que son una de las cualidades más importantes. Camuflaje, fíjense, 653, es bastante, bastante sniper. Es, es muy bajito el que el perfil del vehículo en sí, mira, es muy chatito, muy plano. Es que es muy parecido al TCNLT, o sea, tiene una onda, es de ese estilo, digamos, es el típico, eh, los típicos rusos así chatitos, pegaditos al suelo, que van moviéndose de manera muy, muy ligera. Eh, camuflaje, ya decíamos, 653, es un montón, la verdad que es un montón, incluso eh, inmóvil, tiene un 32,61, lo cual es eh, casi la de los cazatanques, te diría la. Lo que es el camuflaje. Eh, rango de visión, en mi caso 467. Si le sacas la comida, estaría viendo unos eh, 457, 47, 48, más o menos. 448 metros aproximadamente, sin la comida. Lo cual tampoco está mal, eh, no te, te, te sirve, digamos. Y yo la verdad es que sí lo recomiendo. Sí, totalmente lo recomiendo. Me parece que es un tanque útil, es un tanque que se utiliza, es un tanque que le vas a poder sacar el jugo. Obviamente, va a tener que tener mucho cuidado cuando salís con tieres altos, como tier 9 y 10, pero en su tier, tier 8 es que te podés mandar como si fueras un mediano. Incluso en algunas ocasiones, cuando ves que alguno está medio tocado, puedes llegar eh, a lanzártele y tratar de, de clavarle todos los tiros. Porque con este DPM de 2514, a un pesado, tal vez si es que no rebotás los tiros, tenés muchas chances de poder llevártelo. Porque además, lo vas troleando, lo vas rodeando y el tipo va girando la torreta y no te llega a ver ni a poder dar ni un tiro. O si te pega uno, vos estás full vida. Ponele, entonces te lo terminás llevando igual. gente le pones atrás en la cola y después le vas girando, le vas girando y no te va a agarrar, básicamente. Así que bueno, amigos, yo les recomiendo esto desde mi perspectiva. Como siempre les digo, siempre se los repito. Cada uno tiene su economía, cada uno mmm, piensa como piensa. Yo, en mi caso personal, si lo tendría que comprar, de hecho lo compré, lo compraría. Esa es mi perspectiva, mi concepto. pues cada uno hace lo que quiere es su cuenta, es su dinero, si no lo querés comprar, me parece perfecto, te aplaudo, si pensás que es malísimo el tanque, dejámelo en los comentarios estaría bueno también saber por qué eh, pero para mí es un tanque que está, que está muy muy, pero muy muy bien creo que junto con el EBR son los mejores eh, ligeros premium de tier 8, ¿no? por supuesto en tier 8 creo que son los mejorcitos que hay este de los, de la, o sea, de las orugas este es el mejor, y el EBR, el 75 FL es el mejor de los, bueno o sea, es el mejor, es el único que hay, tampoco es que hay mucho Bueno, sí, el de línea, el links Pero entre el de línea y el VR me quedo con el VR Así que bueno amigos, nada, les repito lo que les dije recién Muchas gracias a todos Muchas gracias por estar, por estar siempre eh, Los bancos a muerte Los quiero un montón, son Mi motivación para seguir subiendo videos Todo el tiempo Va todo el tiempo, esta semana me tomé un poquito de un descanso Porque venía muy muy full eh, Recuerden que estoy en YouNow Todos los días estoy en YouNow en directo Así que nada, les dejo abajo en la descripción el link de YouNow. se registran como quieran, o sea, entras como si fuera con tu canal de YouTube, te registras ahí, le pones Google, sigue la cuenta, te la enlaza y listo, ya está, al toque. No tenés que hacer nada, después si querés te bajas la aplicación como si fuera la de Twitch o la de YouTube o la que quieras, la tenés en el celu y me mirás ahí con el celu tranquilo, mientras vas jugando vos WoW, tranquilo, o sea, eso estaría, estaría muy muy bueno. Así que bueno, nada, que pasen unas hermosas fiestas, cuídense, ojo con los petardos, ojo con las cañitas voladoras, ojo con todo eso. Eh, ojo con, con, con el tema de, de chupi, de caviar o de pasarse tomando. O sea, tomen tranquilos, como yo, que yo ya empecé. Así que nada, les deseo lo mejor, que tengan unas hermosas fiestas. Y seguramente voy a estar subiendo video mañana, si estoy vivo. <risa> Espero que sí. Mira, la última vez que tomé me pasó esto, Así que, ojo, ojo para todos. Cuídense mucho. Chao, tanquistas. Cuídense. Chao, chao, chao, chao. Gracias.